hola hola hola hola bueno bienvenido bienvenida bienvenida a la clase número 13 hoy con un planeta muy especial y su mitología para todos son especiales pero hoy vamos a hablar de mercurio este es el símbolo de mercurio es como un venus con cuernitos bueno <ríe> así le llamo yo eh, para que lo puedan identificar siempre en una carta natal. Pero Mercurio en la mitología eh, fue el dios del comercio. Y, y las particularidades de Mercurio eh, siempre fueron la elocuencia, eh, el, el buen vendedor, eh, por eso está relacionado con el discurso, con el hablar Con el pensamiento Con las ideas eh, Todo eso es Mercurio También con los viajes eh, Por esto del comercio eh, Con los movimientos eh, Con todo eso Está relacionado Mercurio Pero Mercurio en la mitología Fíjense Que nació De un pensamiento Impuro de Júpiter ¿Sí? Ya cuando cuente la historia de Júpiter, el, la mitología de Júpiter o de Zeus, ya vamos a volver a hablar sobre esto. Pero nació de un pensamiento impuro de Júpiter. Por lo tanto, él es el dios, Mercurio es el dios del pensamiento. Eh, bueno, espero que te haya gustado esta clase short, estos cursos cortos de astrología diaria. ¿Para qué? Para que todos los días tengas algo nuevo eh, de qué hablar eh, Y nada, te espero en nuestra gran comunidad CentroAprenderAstrologiaFácilmente.com Que cada día somos más Y también en Telegram en nuestro grupo, gran grupo de Telegram, 500 y pico de personas, no sé, en breve vamos a llegar a, a mil seguro, eh, en, hablando de astrología continuamente, t.me barra curso de astrología, todo junto, así nos encontrás en Telegram. Chao, hasta mañana.